Hola amigos de Marketing Gastronómico, quiero invitarlos a Gastro a esta apuesta que hemos realizado diferentes marcas de gastronomía, apoyando al circo para todos, ustedes vienen, van a comer rico, van a disfrutar de una buena presentación de arte circense, van a escuchar charlas de gastronomía y la van a poder muy muy rico.